Perdón, eh, me, me recuesta esto hace tanto que no filmo un video que siento como que perdí toda la capacidad de hablarle a una cámara. Vamos a, vamos a hacer esto juntos. Vamos a hacerlo de una forma terapéutica. Me pareció re lindo que me pidan que vuelva a hacer videos. Eh, es raro para mí hacerlos porque la persona que hacía esos videos no existe más. Y la razón por la cual yo hacía esos videos no existe más. Bueno, ustedes se pueden preguntar, si no existe más esa persona, si no existe más esa razón, ¿por qué Porque existe este video? Yo siempre quise subir cosas que tengan que ver con matemática. Cosas que tengan que ver con la matemática que yo estudio.